Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy un ecuatoriano en Japón. El día de hoy nos encontramos en este restaurante cuanto menos famoso. Eh, no sé si las personas aquí conocen a Aiba-san. Aiba es una persona cuanto menos famosa y estamos en su restaurante. Así que veamos co qué comemos el día de hoy. Quiero más? Moto te iu. Aquí vino la ensalada. Pedimos un curso de Nanda que de almuerzo, así que debía haberles mostrado cuando estaba dando la vuelta a la comida. Básicamente, esta cosa de aquí da la vuelta y se reparten todos esos platos. Estamos en un centro comercial este, de mascotas. Lo que me sorprende es que todo el edificio, no solamente la tienda que estoy mostrándoles. Todo el edificio es una tienda para mascotas de mascotas. Entonces venden todo lo que tiene que ver con las mascotas. Es un edificio entero de esto. Ya, mom, me da como... Ya, aquí ya... Ahora mismo me encuentro haciendo un poco de tiempo a ver qué como antes de salir a Senda y finalmente... Ah, y encontré una colaboración de Burger King con... ¿De qué diablo? Entonces no sé, tenemos, tengo el carnicero, tengo el diablo abajo, diablo 4. Mmm, pero no entiendo el personaje del primero de arriba. Antes de subirme al bus, pues me antojé de Lotería. Lotería, Lotería. Es un restaurante de hamburguesas. Ay, me antojé de una, ca, de una triple... Trip, hamburguesa triple con queso. Unos nuggets de pollo, papas fritas y té frío. Con esto bueno, voy a comer, a engañar un poco el estómago para el largo viaje que me espera en bus hasta Sendai. ¿Y tal qué más? Estoy pasando el tiempo en este café internet, les recomiendo bastante, al menos al momento que estoy haciendo este video, si tienen la oportunidad de venir a Japón. Pase un rato en este café. Es uno de los pocos que bueno me gustan, que son más o menos baratos. Estoy en el de en el de Ikebukuro, pero también estoy en el de Takadanobaba y me gusta el de Takadanobaba. También es barato, pero al momento de este video tal vez sea un poco más caro después. Se me acaba la noche por aquí, por Ikebúcoro. Um, voy a ver si les dejo con unas tomas de, las, de la calle principal en donde está la mayoría de edificios, etc. Pero a um, mí ya se me acaba el tiempo por aquí eh, el día de hoy. Uh, me dirijo a mi bus para ir a senda y otra vez finalmente espero poder ir, eh, ir sin problemas. Y bueno, gracias por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias, nos espero la próxima vez. Espero mostrarles. Espero poder mostrarles Sendai con propiedad, porque ya no tengo mucha memoria en el celular. Uh -huh. Hasta la próxima. Nos vemos. 携帯フットレスト 札幌